Ah, ¿cómo estuvo esa oración con el Señor? Lo acompañamos, lo acompañamos siempre a orar, porque eso es lo importante, unidos en la oración. Y veamos, veamos quién nos va a decir ahora, ah, esta palabra maravillosa que seguimos preparándonos para que para la semana, para esa semana que es la principal del amor. Y veamos ahora qué nos dice esta palabra Que nos enseña tanto, tanto Sobre todo con Pedro Que a mí me encanta Y dice en Marcos 14 Anuncio de la negación de Pedro Y mira lo que dice Salieron al monte de los olivos Y Jesús les dijo Todos me abandonarán Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispensarán las ovejas Pedro le respondió, aunque todos te abandonen, yo no. Jesús les contestó, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pero Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos decían lo mismo. Palabra, palabra de Dios, palabra del Señor, palabra de luz, ¿Cuántas veces hemos actuado así nosotros? No, yo defiendo, qué sé si yo, pero la hora de los que hubo, decimos la hora de los que hubo, ¿ah? nos echamos para atrás o miramos para el lado cuando tenemos que defender al Señor, ahora cuando se habla tanto, tanto, muy cierto, que lo que pueden decir es muy cierto, hermano, pero también está tu voz para decir, sí, es cierto, pero oremos, oremos, por los que están Y hay muchos más que van por el buen camino Así que ahí estamos Negamos al Señor como Pedro Tantas veces que nos quedamos callados Que no hablamos de Él cuando tenemos que hablar Cuando toda la gente está Entre comillas decimos vulgarmente en Chile Despotricando contra el Señor Contra la iglesia contra los sacerdotes, contra los consagrados, contra las normas, no, contra la Biblia. Ahí estamos nosotros, sí, miramos para el lado, que claro, que tienen razón, sí. Podemos decir, sí, tienen razón. Es malo, pésimo, no debiera ser. Es, pero no podemos seguir ahí en lo negativo, sino que miremos también, miremos todo lo que se hace, todo lo bueno. ¿Y qué tenemos que hacer por ellos? Orar. Orar y orar hermanos queridos Así que pidámosle al Señor hoy día Que nos ayude a fortalecernos Para no caer en la tentación de dejarlo Por el mundo que me deje llevar Para el miedo Sino que estemos con su fortaleza Saliendo adelante Hoy y siempre Tu amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz. Bendito amor, bendita paz.